Policía un hombre llamado Carl Johnson, está matando gente, creo que se volvió loco. ¿Por qué? Sweet, ¿por qué? ¿Carl Johnson? ¿Y cómo vestía ese sujeto? Pues verá, vestía una camiseta blanca, un pantalón rojo de gimnasia y un reloj amarizo con un medallón de América. ¿Pero qué demonios? Sweet, no. La venganza de CJ Sweet, hermano, háblame, ¿qué pasó? Carl, alguien me atropello, no sé quién es No te preocupes, yo vengaré tu muerte